Desde el escaño. Gracias, señor presidente, señorías, senador Mulet. Nosotros presentamos dos enmiendas, una enmienda de sustitución al punto 2, porque pensamos que se puede hacer de mejor forma. Esto significa que la AP7 no es únicamente esto, sino que podemos hablar del resto de autovías y autopistas del país. Es la oportunidad para escuchar a las plataformas ciudadanas. En, en unión con también con aquellas que hablan de la AP1, de Burgos, eh, su paso también por Ávila, eh, por Bilbao, es decir, con toda la coordinadora de plataformas y de organizaciones cívicas. Sí que es cierto que bueno que tenemos que recuperar la gestión pública, eso sí que lo tenemos muy claro, y no se trata de rescatarlas, sino de recuperarlas, pero tenemos que trabajar ¿qué, cuál es el modelo de país que queremos. ¿Cómo queremos que sea la movilidad y el tránsito por nuestro país? Por eso lamentamos no poder aceptarla. Que no nos la haya aceptado, perdón. En segundo lugar, es una enmienda de supresión del punto 4, porque cuando habla de la, bueno, de, de la liberalización total de la AP, AP7, pensamos, por ejemplo, senador, senador Mulet, que es un poco una falsa promesa, no sé si con fines electoristas, pero bueno, un poco la consecuencia es una concesión, eh, bueno, retirar o adelantar la concesión y sería eh, indemnizaciones millonarias que el Estado debería anticipar, y es una ingente cantidad de dinero importante, un, únicamente con el objetivo de salir en la, en la foto. Seamos realistas, tenemos que ser realistas y a ver hasta, dónde, hasta qué punto prometemos. Nosotros estamos a favor de la liberación, eso sí. Y ya termino. Simplemente con un, con un pequeño matiz. Estamos hablando de las autopistas, de las autovías, pero parece que sea la única forma de movilidad. Y por eso eh, hablamos de la sostenibilidad, de que sea seguro, pero se está olvidando también el, las cercanías, eh, los trenes, ese aspecto con lo cual, por ejemplo, en la, en la provincia de Castellón están funcionando de forma no muy satisfactoria. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.